¿Qué tal chicos? Esto es Caractio Gaming. Estamos hoy día jugando Fortnite Battle Royale. Me estaba riendo porque recién estaba probando. Bueno, les pido las disculpas de caso, porque recién jugamos una partida y nos salió muy bien. Que digamos, tuve problemas de audio y no se escuchaba nada y después se crachó Fortnite. Espero que no pase eso, pero no les puedo prometer que no va a pasar. Lo que sí les puedo decir es que recién estaba probando el juego y. O sea, lo tuve que reiniciar completamente y tenía un lagazo. <risa> Un lagazo tan grande, compadre, pero me, me maté a dos, así como sin nada, con un lagazo completamente escondido, travo un muro, y fue pero el, el disparo justo donde tenía que darlo, y lo di, y afortunadamente maté a dos, y me dio mucha risa, de hecho llegué, avancé casi, llegué como séptimo, y bueno, pero da lo mismo, con un lagazo asqueroso, donde obviamente estaba cargando... Todo lo del principio, o sea, todo lo que carga cuando recién prendo el computador. Y obviamente mi computador no es un i5. No, ni menos un i7. Pero tengo buena tarjeta de video y eso me ayuda a que corra. Pero no como todos quisiéramos. No como lo quisiera. Así que nada, compadre. Si estás viendo este video, te gusta Fortnite. Dale un gran me gusta a todo esto. Y eso, pues viejo. Nada más, vamos, vamos, vamos, partamos por un me gusta, comenta el video si estás ahí mirándolo, dale, y nada más, nada más, nada más. Y no se burlen mucho de este aún novato en Fortnite, De que no somos jugadores profesionales. Siempre lo digo, humildemente, soy un simple jugador más. Pero si se escucha, ¿se escucha? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? presentaba con problemas de audio, por eso necesito saber si se escucha. De hecho, se demora en cargar porque es la primera partida que uno intenta cargar. Pero bueno, vamos a ver que esto funcione igual, de todas formas. Eh, ok. Yo creo que no sería mala idea caer en Oasis Sostentoso. Y no les puedo pedir paciencia, pero bueno, si quieren ver el directo... Eh, si sí hay que tener algo de paciencia, por lo menos en, en los primeros segundos del juego, ya que se va a la guerra y mucho, y mucho, como pueden ver. Esperemos <risa> que después de los primeros 30 o 40 segundos deje de la guerra, ahí ya se está soltando bastante. Ya vamos a Oasis Sostentoso, donde yo siempre he visto y pienso que hay mucho lag. ¡Cacha! ¡Pues salió parado el mono! O sea, ni siquiera salió bien, pero, ya, ya, ya, ya. pero ¡vamos! ¡Vamos! Yo tengo fe en que va a funcionar Tengo fe en que esto va a funcionar Vamos a oasis ostentoso Aunque sé que varios más también van a caer acá ¿What? ¡No! ¡Me hagas esto ahora! Bueno, esa es la razón cuando a mí me falla un director Y se cachó Y tengo que volver a iniciarlo What the fuck, ni siquiera carga las texturas No puede ser Mira, muy bien, excelente Pero compadre, yo le garantizo Yo le garantizo que una vez que esto cargue El activo va a ser imparable, espero Espero, espero, espero. Esto es lo que pasa cuando los juegos se crashean, compadre, tienes que volver a iniciar completamente de cero. Por lo menos me pasa a mí. Yo que no sé que a más alguno también le pasa. Por eso, por eso me río un poco, porque sé que no soy el único idiota al que le pasa esto. Ah, espérame, quiero ver si se escucha esto. Eso se escucha, se escucha, se escucha Ya, me estoy escuchando Muy bien Estoy rogando que, se, que esto se vea <ríe> Se está viendo, pero bueno Vamos, vamos, vamos Va a funcionar Chicos, esto va a funcionar tiene que funcionar No quise ir a comerme las armas que están allá Bueno, ya se soltó Pude haberme comido alguna arma O sea, comido es que Estoy acostumbrado a la historia antigua de los juegos Que se dice comer Ya, y de hecho me van a matar Me van a matar Obviamente ¿Por qué? Porque no tengo arma me están disparando de estajo vamos a intentar defendernos como podamos yo sé que viene ahí ahí se fue arrancando el cobarde ¿eh? mira, mira, mira el cobarde Ok, primer juego, no prometí nada, no prometí nada, absolutamente nada porque estaba leído y era obviamente que iba a pasar ¿Se escucha bien compadre? Muy bien, Scarja. Está es mi compadre, me hice un nuevo amigo Excelente Tengo un nuevo amigo, bueno vamos a volver a la sala de espera Esto no era es lo que esperábamos, pero bueno, ya que habíamos prometido hacer un directo de Fortnite Lo estamos haciendo, y eso tenemos que terminarlo. Todo lo que se empieza se termine, compadre. Vamos, ahora sí. Ahora sí. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos, vamos, vamos. Uy. Ah, ¡Qué increíble! Me dio mucha risa delante, compadre. Me dio mucha risa delante cuando jugué la partida, y con un tremendo lag, me eché a dos horas, pero bien, ok <ríe> vamos lo siento ¿qué tal Lexi? ¿cómo está ahí? ¿qué tal compadre? ¿listo para entrar a Fortnite? ¿No te vives en Fortnite, de ¿Qué pasa, Exi? ¿Qué pasa? Water, ¿Qué pasa? Water, water, water, water. ¿Qué no, pam pam pam pam. ¿Qué pasa? no. pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué a ¿Qué yo sé que van a caer muchos en carretes vamos a carretes vamos a carretes comprometidos vamos a carretes comprometidos ni se está ligando mucho menos así que agradezco a los que están acá mirando <ríe> son valientes en mirar este este streaming un poco lagueado, la primera partida ya lo dije ¿Y por qué no, Exi? ¿Qué pasó? Bien, supuestico, padre. Vamos a jugarla. What the fuck? What the fuck? ¿Qué, ¿Qué arma tenía? No sé, compadre. Yo ando buscando hoy día, y esa es la misión de hoy, la estrategia de hoy, buscar la escopeta de doble cañón. Esa escopeta de doble cañón la tenemos que encontrar y vamos a hacer pedazos a nuestros contrincantes. sí Bueno, acabamos de morir. Por cobarde que nos atacó por atrás y yo también estaba completamente descubierto. Obviamente con un arma que no tiene una mira precisa, me pongo a disparar con un subfusil a distancia. Y el subfusil está hecho para atacar a media distancia. No a la distancia que estaba esperando yo. Es decir. La fregué. Otra vez. Aún sabiendo que esa arma no era para esto. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser una buena idea. Bajarle los gráficos, ¿sí? Pero.. Eh... Sí, tienes razón. Eso yo creo que vamos, vamos a intentar probarlo para la próxima. Pero, pero, cuesta un poco de repente configurar el programa de, el programa que hace los directos, o sea, va a los directos para hacer la transmisión. Y sé que también tengo una debilidad con el, con, con el procesador, porque estoy con un procesador que no es el mejor del mundo. Bueno, pero aquí Ya compadre, vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos, vamos Que Galáctico no se va, no se va A rendir No se va a rendir ¿Saben qué? Voy a ir de nuevo a Carreter comprometidos Vamos a partir una partida así me, me tinca porque ya está todo Siempre como bien junto El loot está muy juntito Y eso me gusta De pegar el carro Comprometido y ya Vemos que se está soltando, sí, se está soltando, muy bien, excelente, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, esperemos que esta partida ya sea normal y con eso obviamente pueda tener una mejor puntería y pueda construir más rápido, ni siquiera construir una muralla en, en lo que he hecho hasta ahora, pero bueno. Esa es la gracia del streaming, compadrito, esa es la gracia del streaming, que está todo completamente improvisado. Ya, vamos, vamos a carretes, vamos a ir ahí. Esperando obviamente que la zona quede cercana a este lado, obviamente para no bueno, tener que arrancar tanto hacia, hacia el centro del mapa y nada, pues, vamos a probar pues, vamos a probar. Bueno, el día de hoy yo quería pasar una bueno, primero que todo encontrar la escopeta de doble cañón y nada, pues viejo, pasarlo bien, no. Pasarlo bien en Fortnite. No me interesa ganar una partida, para qué vamos a ganar? Para qué si no es necesario ganar. No es necesario que nada en absoluto. más más cayeron por acá? Parece que fui lo único que se vino hacia acá. Bueno, eso nos deja una pequeña ventaja porque vamos a poder... ...mejorar evidentemente nuestro juego. Pero apenas nos podamos armar y este lag... ...se pueda soltar también. Vamos a poder hacer una mejor partida porque hasta ahora... Hemos hecho simplemente caca. Nada bueno. No cajita de municiones. Eh, eso bueno, vamos a ordenar un poco la nada que tenemos, pero la vamos a ordenar igual de todas formas. La salud y el escudo. Wow, se pegó un laco. Again. Pero qué pasó. Pero viejo, no, otra vez no. Compadre, esto ya no es de acá esto este, Esto ya no es mío. No es mi culpa. No es mi culpa. que tenemos allá ah perfecto es la la smg táctica que nos encontramos acá un subfusil perfecto para atacar a media distancia no como lo hice antes que me puse a atacar a larga distancia con el subfusil muy bien eso es lo que no hay que hacer. No sigan mis consejos. No me hagan caso. No me hagan caso. No, prefiero eso. Prefiero eso, compadre. Tener una un, un fusil, compadre. Rápido, nada más. Y eh, aquí no hay nada atrás. Vamos a recoger un segundo de esos. Como no sé qué más encontramos. ¿Qué tal, me ¿Cómo está ahí? tantas lunas nuestro amigo que vive muy lejos eh... ya eso eso eso ya Siente concentración. Siente concentración. Vamos a tomar nuestro subfusil. En caso de que nos lleguen a ver por acá. Un poquito de, de recursos. Bueno, debo decir, compadre, y no es una excusa, pero que hace mucho rato, hace mucho rato que yo no juego Fortnite. Muy bien. Muy bien. Fusil de asalto ráfaga y azul. Ya, sabéis que vamos a cambiar esto, compadre. Ahí, perfecto Ahí, Ahí estamos. ¿Por qué me dejé el arma... ¿Por qué me dejé el... la pistola con silenciador, compadre? Porque, aparte de tener una, una excelente prisión, de hecho aquí te encontramos, a... además encontramos la pistola épica. Y estamos completamente lejos, no, no, no tanto, o sea, podemos todavía seguir. Vamos, no, vamos, no nos va a pasar nada, compadre. Estamos todavía en ruta. Si sí me gustaría incluso... Aquí tenemos algo más. Aparte de esto. Perfecto, tenemos la trampa. ¡Vamos! Rápidamente, a ver si encontramos algo más. No, estamos bien ahí. Estamos bien, estamos bien, estamos bien ahí. Estamos bien ahí. Estamos bien ahí. ¿Qué encontramos acá? No hay nada. Vamos a ver si todavía nos queda el último cofre ahí. Y luego tenemos que rajar, compadre, pero muy rápido. Mientras tanto me hay que solamente con la escopeta táctica. Eh... Wow, pero tengo doble escudo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿La cambio por la...? No, no la voy a cambiar, compadre Con eso tengo una... No, no la voy a cambiar, me quedo con eso me quedo... me quedo, me quedo con eso Yo sé que después me critican y me dicen, Ay, ¿por qué no te quedaste con eso? Yo sé, pero prefiero eso Prefiero eso, my friends ¿No has jugado Fortnite? ¿Cómo hay? ¿Hay avanzado algo más en Fortnite? ¿O sigues...? sigues en el mismo nivel y sigo... ¿qué ando haciendo yo con, con la...? qué tan lejos está la tormenta? no, podemos hacer algo todavía podemos hacer algo vamos, vamos, cofre, escucho un cofre, escucho un cofre vamos, vamos, vamos! ¡Escucho, un cofre! escucho un cofre, escucho un cofre, vamos Ah, este cofre que está abajo Uy, He encontrado escudos He encontrado escudos Por todos lados Este es el cofre que está aquí abajo Y sé que no están los dos Deben no estar los dos Este ahí está Otro, otro, otro escudo más Ya vamos, yo creo que estamos suficientes Si no, vamos a perder por Sorry los su compadre Lo lamento mucho, pero bueno, así es la cosa Bueno, si no encontramos a alguien por acá Alguien abrió un cofre por aquí y obviamente tuvieron alguna alguna pelea alguien, alguien mataron acá, hicieron la buena fiesta compadre y ahora se pararon. No dejaron ninguna arma buena Dejaron puras basuras Ya estamos en la zona segura siempre ir por alto también, siempre ir por alto compadre huele mal eso, huele mal eso no. lo me paranoia ya vamos a tener que seguir corriendo Estos círculos compadre son nuevos, yo no lleno juego hace como una semana Fortnite o más y sé que estos círculos de aquí son nuevos Y me gustaría cacharte que son No sé de qué diablos son Honestamente no sé de qué son cofre nuevamente vamos a ver qué encontramos en el cofre no han cosas esta última semana ¿eh? yo, yo imagínate una semana una semana sin jugar y ya te perdiste un montón de cosas what the hell compadre viejo ¿qué pasó ahí se uy que mal what excelente compadre Excelente Vamos Tenemos alguien ya What the fuck? No me quedan más, ok Ya me quito todo el escudo Wow Ah, Me la dio viejo, me la dio mal Qué mal, jugué con y Este wey de lag también no me sirve de mucho mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal y no me di cuenta que tenía solamente dos balas eh, también en el en el lance y nos fuimos al carajo al carajo compadre. así es no hay más que decir galáctico en este momento perdido nuevamente bueno pero pero pero pero pero pero vamos a intentarlo de nuevo compadre ¿Por qué? porque somos perseverantes Vamos a intentarlo nuevamente. Esto no es lo mismo que ha dicho Mythology, compadre. Aunque bueno, siempre hay que destacar también que Fortnite, viejo, es. tiene bastante de cabeza dentro de medio juego. Mucho de cabeza. Más que velocidad. Mucho de cabeza. Mucha cabeza. Eh, por la. Por la forma en que tenéis que construir mientras. Mientras tienes que, que pelearse o en una batalla. Tienes que construir y armar toda una tremenda base en ese mismo momento compadre, y yo encuentro que es genial y es la genialidad que tiene justamente Fortnite a diferencia de otros juegos de shooters y eso es lo que lo mar marca la diferencia y ha marcado que este juego además tenga, yo creo, en gran medida sea un juego súper eh, demandado por por todos los gamers de hecho tú, yo no nunca fui bueno, salvo los antiguos juegos tú, un Quake, eh, los Quake antiguos de hecho hasta del Duke Nukem de, son los primeros juegos que aparecieron en primera persona eh, después evolucionaron nuevamente a los Counter Strike y hasta que salió este juego que además mezcla completamente la construcción con la la, la forma de jugar como como juego de disparador, digamos de shooters de, de puntería, de lo que sea digamos de, de armas y de disparar en primera persona, entonces mezcla una genialidad que no es y nunca ha sido común en ningún otro juego el tema de construir y, y disparar Tienes que pensar muy rápido y además es tener una estrategia bien clara muy muy clara ya, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es ¿sabes qué? nos vamos a ir a Oasis Sostentoso. Nos vamos a ir a Basis sostentoso. Ya nos pasamos, ya nos pasamos, ya nos pasamos de base sostentoso. Eh, vamos nuevamente a Carretes, compadre. Es una zona.. Que por otro lado también ya tiendo a dominar y estoy más acostumbrado. Justamente porque está todo el loot junto y no tenéis que estar recorriendo tantas cosas. Está mucho más junto me gusta. Me gusta mucho caer aquí en.. En carretes comprometidos. Nos tenemos un lindo conejito que está en nuestra parte inferior. Obviamente él va a caer ahí. Muy bien. Y nosotros vamos a caer. Mientras no con un, un arma de sniper tan. Ya, no, avancemos nosotros, avancemos, avancemos. Misión. Segunda escopeta. Bueno, esta no nos sirve mucho si sí, vamos a jugarla, por lo menos. Eh, ¿Vimos el segundo piso? Sí, nos falta ver el techo. Y en el techo probablemente hay, hay otras cosas. No, no hay. no hay no hay. ¡Ah, sí hay! Muy bien, excelente. es pues, que te digo, Paco, ¿por qué no subes? Un bonito escudo. Que siempre cae bien. Y. Cambiamos eso por eso. Ok, vamos Mientras nuestro amigo ya se ha looteado medio carretes tal si sí, porque no está mirando completamente desde allá. ¡Ah, perfecto compadre la tenemos ah, muy bien no bueno, se la vamos a poner porque tanto The fuck, compadre. Soy el peor jugador de Fortnite de hoy día. Justo hoy. Es que no puedo creerlo, compadre. El peor jugador de Fortnite hoy. El peor. El peor. El peor. Oh, Pero ¿qué pasa, compadre? ¿Cómo? El peor jugador de Fortnite, compadre. El peor jugador hoy día. El peor. El peor. El peor. El peor. El peor. Justo hoy. Ya, bueno, nunca ha sido un tremendo jugador, compadre, pero hoy día la estamos quebrando mal, estamos jugando pésimo, como, como no solemos... <ríe> ¡Qué mal, compadre, ya, ya, vamos, vamos, y supuestamente Carretes Comprometidos es un lugar que era completamente mío, no es así, en fin, vamos de nuevo, Carretes Comprometidos o Asistos Tetoso o cualquier lugar donde tengamos luz rápido, y lo hicimos mal, pues viejo, lo hicimos mal porque nos fuimos a ruchar al compadre y no era necesario probablemente hacerlo. No teníamos materiales para construir tampoco. Es decir, nos pudimos, nos, fuimos, no, nos agrandamos demasiado en un momento que no teníamos que hacerlo. Y aparte, no teníamos tampoco una tremenda, teníamos una simple escopeta corredera, pero podríamos haber matado igual. Sí, podríamos haberlo matado igual. Podríamos, pero no lo hicimos. Es decir, perdimos en esta oportunidad. Ya, vamos. Ya vamos a quedar cerca, carrete, vamos a carrete nuevamente. Y pues nos pasamos por a la oyente para tener mucho luz. ¿Por qué te ríes tanto? Oye, si somos varios que estamos aprendiendo en esto. Pero. Claro si esto se trata de, de practicar, nada ¿no? más compadre, nada más que practicar, practicar, practicar, practicar, nada más. Obviamente tienes que tener una buena configuración de botones o teclas que juegas en Xbox, o sea en Play o lo que sea digamos, en consola o en... Ok, pues a lo nuestro. ¡Escopeta! Perfecto, ya tenemos algo. Uf, por fin, algo nos tocó como algo ya, ya. Vamos. Le di. Qué buena escopeta tenía él. Probablemente los maestro está pillado por la espalda, pero necesitamos algo también de loot. El otro debe andar buscando, pero urgente. Algún tipo de. Materiales, compadre. Así que ya no podemos conectar. Y si Tenemos que ocupar una doble escopeta. La vamos a ocupar. Vamos a tener que hacerlo. vamos por ahí ¿eh? pero este compadre entró aquí este compadre entró y salió arrancando entró y salió arrancando calepalo si sí, nos hace falta algo de esto voy a jugar y voy a cambiar eso, perfecto tengo un par de armas que atacan a distancia que en realidad en realidad con una de las dos ya sea el fusil de caza o el el táctico que de los dos me puede servir, pero pa -pa Perfecto Vamos con el fusil de casa pues Con eso nos vamos a tener que Tenemos acá Un par de balillas, más Una trampita Y estamos dentro de la zona Menos mal a ver, tenemos algo más por aquí no, se comieron este cofre Pero De todas maneras el, el otro debe estar por acá cerca Así que tenemos que comer todo lo posible comer a comer. tenemos que recuperar todo lo posible compadre en en, en materiales porque estamos muy escasos estaba acá este compadre arrancando. Vale, se fue arrancando, pero mal. Bueno, ya quedan 30. Así que la gente está muriendo rápido, compadre. Está muriendo muy rápido. Mm. Vamos. ¿Qué encontramos acá. Están los cofres. Viste que se los comieron a mis espaldas. Ah, no. Están ahí. Perfecto. Podríamos haber pasado un poquito a la media oyente de sacar eh, madera, porque ya esta madera en no, la... No, no, pero perfecto, pero, pero excelente. Si es que, ¿Qué pasa si me lo mando nomás que el valor? Y si recupero todo el escudo, pero es que me da de perderlo. Perderlo así, viejo. Ya, no sé qué perderlo así, compadre. Vamos, no, vamos, ya vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! A jugarla con todo. Vamos. La de corredera, que obviamente hace mucho más daño que la táctica. Sin embargo, la táctica me proporciona mayor cantidad de disparos, probablemente... Sea por eso mismo, obviamente... ¿Qué pasó? Se, se le quedó. Muy bien. Muy bien. chico necesito un segundo, compadre, porque esto me está causando problemillas. Problemillas severas de gráfica. Mira, está pegado, pero mal, Vamos a cerrar el tiro. Así que está en ventana, vamos a arreglar el tiro, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Estaba en ventana y necesito ponerlo... Y lo completamente en pantalla completa Completamente Ahí sí, pantalla completa y Con eso nos deshacemos del problema Probablemente del lag que tiene esto pero por supuesto Ahí sí Excelente. vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, bien que no pillo No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. tenemos el gran carrito En caso de que queramos salir... Uy, oh, no, está roto perdón, ¡Noooo! ¿Pero por qué? ¿Por qué no se puede jugar así, compadre? Pues justo que lo tenía en la mira Pero viejo, no se puede jugar así, lo siento ¿verdad? ¿Qué? ¿No te creo? Pero... ah Ya, no, compadre, si no se puede jugar Chicos, este directo no funcionó como lo esperábamos bueno, a veces las cosas no funcionan, como esperamos. Y este directo no me funciona. No me funciona. O sea, Vamos a ver, bien atacar. Alguien está teniendo una tremenda balacera y yo no puedo ver absolutamente nada. No puedo ver nada, compadre. ¿Qué pasó? Pero viejo, ¿qué pasó? Espero que se suelta ahora. Es el momento, compadre. Ya me, dio, ya me dio, ya me dio, ya me dio. ¡Ah! Pero no puede ser ahora, no puede ser ahora, compadre. ¡No puede ser ahora, no puede ser ahora! ¡Ah, bueno! ¡Amigos! No, así no puedo jugar. No puedo jugar, no puedo jugar. Yo no puedo jugar así. No puedo jugar así. Imposible, compadre. Lo siento. Lo siento. Yo creo que ya me mató, ni siquiera me he dado cuenta. ¡Qué mal, compadre! ¡Mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal! Amigo mío, no se puede. No se puede. Lo siento mucho. Este directo no se puede hacer. ¡Uy, no me mató! ¿Ya? ¿Cargó? ¿Cargó? ¡Ah! Qué lindo por eso es que a veces prefiero dicho Midori bueno pero tengo el video de Blama completo No se puede, no se puede. Gracias por el apoyo, pero a veces pasan estas cosas. Y ahora pasó. What? Pero esto es que se crachó, se crachó completamente el directo, viejo. Se crachó completamente el directo. O sea, este juego no me. no me quiere. Este juego no me quiere, compadre. No me quiere. ¿Pero por qué Fortnite si yo quiero jugar? ¿Yo quiero jugar? ¿Quiero jugar Fortnite? ¡Quiero jugar Fortnite! ¡Tú no me dejas! ¿Por qué no me dejas? Venga, compadre, mira Contra viento y marea Mira, todo lo que nos está pasando Viejo, vamos a ganar... A veces son dos, por fin Vamos a ganar esta partida Vamos a ganarla, ¿te aseguro que no va? Mira Ah, oh, pero de nuevo no... ¡Puede ser! Vamos a ganarle igual, compadre Mira, mira, mira Llegamos, llegamos, llegamos, llegamos, llegamos 9, 7 5, 3 ¡Oh! ¡Oh! ¡No te lo puedo creer! ¡Mira! Mira compadre pero construye rápido, por favor ¡Wow! De hecho me voy a construir un techito ¡Muy bien! ¿Pero qué es esto? como era una película Qué horror, compadre Ya, si es que Scar, te voy, a, te voy a, Ya te voy a hacer caso, compadre Ya, le vamos a bajar la calidad Mientras todo esto aquí transcurre Mientras todo esto aquí transcurre Vamos a bajar la calidad, eh, Pam, pam Tan, tan, tan... Es que yo creo que no tiene que ir con eso, ah, ¿eh? pero... Ok, creo que tiene que ver más que todo con, con el procesador en sí. sí, sí esto, esto, esto lo puede emular en una tarjeta de video común, común y corriente, pero bueno, veamos, veamos, veamos, veamos. vamos a hacerle caso a Herbison. Ok, perfecto, ya estamos, estamos, estamos, estamos, estamos, o sea, ni siquiera, ni siquiera puedo matar a nadie, pues ese es el problema, eso, eso es lo más triste. No, si igual tiene un lax. pero eso no, si no es por el... no sé qué, qué, qué diablos, compadre, lo único que sé es que si aparece alguien, vamos a tener que ocupar demasiada inteligencia para... Bueno, si es que queda, digamos, después de toda la rabia que ya tengo Vamos a tener que ser muy tácticos para jugar esta partida, compadre No va a poder ser una partida Así como llegar y darle, no Sin temor se fuese compadre por ¿eh? allá. Nos falta un carrito que iba a pasar por la. U Ah, Muy bien. Eso es lo peor que tampoco teníamos material, compadre. No nos habíamos fijado mucho. Bueno, por lo menos, por lo menos, nos llenamos con esto. Y los vamos a tener que preparar para la última pelea, quedan 5 jugadores Nosotros hemos estado como una rata Hemos estado como una rata Todo el rato, todo el tiempo Todo el tiempo como una rata Y capaz que ganemos una partida compadre, pero sería una partida completamente <risa> Una partida completamente... Es para reírse, o sea... Sería ridículo que ganemos una partida como este De hecho estamos dentro del círculo compadre, muy bien un airdrop ya sabemos que tenemos uno ahí arriba es imposible esto va. es imposible esto es imposible compadre es imposible no se puede jugar ya chicos lo lamento mucho gracias por el apoyo PERO, esta cuestión no puede, no puede, ser. no puede, no se puede jugar así Lo siento, compadre Vamos a tener que buscar otra forma de hacerlo, pero no se puede jugar Fortnite Lo siento, compadre, no se puede, no se puede, no se puede Espero Espero, mira, bajamos a 17 frames por segundo, Nosotros no sé si lo pueden ver, pero no se puede Y lo lamento, compadre, por haber dado un tremendo mal directo, una mala calidad de directo Pero Seguiremos con el hecho metoro y el día de mañana probablemente. Intentamos hacer algo bueno. Chicos, lo lamento. Lo lamento. ¡Cállate, cometa! ¡Te mire! Ah, pero lo mata, ¿no? Ok, perfecto, lo mato. Eh, chicos. Me disculpo por el directo. Lamentablemente fue un asco, yo lo sé. Fue algo completamente. No digno, pero ok. Le agradezco, chiquillos, igual. El apoyo al video que, está, que han estado acá. Tanto EXI como Scar, Así que, <ríe> gracias. Un abrazo. Y nos seguimos viendo en los próximos directos y en los próximos juegos y videos que vamos a hacer con Edge. Eh, Muy bien. Eso fue todo. Hasta la vista. Chau.